Ya, yeah, yeah, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, Si sí, yo nunca imaginé andar por fuego Yo nunca imaginé ese poder Yo nunca imaginé llegar tan lejos Si, sí, pero al final lo logré Y si ya no hay vuelta atrás Si tu fuerza perderás te daré todo eso y más Yo lo haré por ti No diré jamás, nunca Lucharé Mantendré esta lucha Lo haré bien Si un día tú vencerás Conmigo nunca podrás Lucharé, lucharé, lucharé Lucharé, eh, eh, eh. jamás diré Nunca, jamás diré Nunca Jamás iré nunca, jamás iré nunca Yo nunca imaginé ser poderoso Y nunca imaginé sentirme bien Tengo fuerzas para estar en lo más alto Tengo fuerzas para el fin, tú sabe más O no, ya no hay vuelta atrás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 Más vive, nunca, nunca, nunca, nunca